Y empezamos la transmisión. Vamos a ir pegando acá para que lo puedan compartir. Copiar. Pegar. Vamos a pegarlo en los grupos. Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Hola Lía, hola Ernesto, eh, gracias por estar con nosotros. Roberto lamentablemente no se pudo sumar a esta eh, reunión el día de hoy por eh, causas de fuerza mayor, pero lo importante es que estamos aquí y que estamos transmitiendo en vivo, así que todas las personas que tienen la oportunidad de vernos a través de YouTube también van a poder hacer sus preguntas y poder eh, tratar de beneficiarse de la experiencia pues que tenemos tanto en temas de comercio electrónico, en tecnología y en el caso de IA, también, sobre todo la parte de los derechos de los datos personales de los usuarios. Yo quiero arrancar eh, presentando primero a Ernesto Morales de Global Internet Corp. Él eh, ha sido una persona con la que he podido contar en múltiples ocasiones para hablar de temas que nos afectan en cuanto al comercio electrónico, algo que en estos últimos meses pues definitivamente ha tomado una importancia grandísima, tanto empresas tradicionales yéndose a la parte digital como emprendedores que han surgido a partir de la adversidad. Algo muy bueno, muy positivo para este país y que bueno ha necesitado de esa experiencia. Eh, Ernesto, eh, ¿Cuál ha sido hasta ahora tu experiencia del uso de herramientas como Signal, Telegram o el tema de hoy que es WhatsApp para ayudar a estos emprendedores y a las empresas a llegar a sus clientes y a, a vender? Bueno, WhatsApp tiene la ventaja de que de que empezó primero, básicamente, y que logró captar la atención de, de millones de personas temprano. Así que por eso tiene la mayor cantidad de suscritos y usuarios activos, que es lo más importante en el mundo. Entonces, cada vez que eh, WhatsApp crea una una innovación o crea una nueva una nueva característica o o actualiza sus sus sus términos y condiciones. Pues hace bulla o cada vez que se cae hace bulla esa disrumpe las comunicaciones. Entonces eh, se ha vuelto una una herramienta vital para todo el mundo desde varios puntos de vista y esto de los términos y condiciones sí tiene que ver bastante con con comercio electrónico. Voy a guardarme eso para cuando entremos en tema. Interesante. No, definitivamente es muy importante. La gente ha estado teniendo eh, muchas preocupaciones porque no solamente los usuarios en sí están preocupados por eh, la posibilidad de que sus datos queden en manos de personas que ellos eh, no desean que queden, sino también de comercios que se han volcado a utilizar estas herramientas para su día a día y que han querido ver cómo hacen para eh, estar eh, seguros de... ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que le va a deparar el futuro? Si nosotros tenemos algún tipo de, de, de compromiso por parte de, de, de los comercios con estos usuarios de atenderlos, de, de contestarles. Hay gente que ha invertido en infraestructura, hay gente que ha invertido en chatbots, en diferentes tecnologías que definitivamente eh, muchos hasta los han pagado adelantado el año entero. Eh, y bueno, qué pasa si de pronto la mayoría de sus usuarios salen de esta plataforma. Ahora, la preocupación que tienen estos usuarios por salir de la plataforma es a la vez, y esto es lo curioso, una preocupación excesivamente exagerada y a la vez también no tan informada de lo que realmente importa. Y ahí es donde entra, por ejemplo, nuestra amiga Lía Hernández de IPAN de Tech, eh, con quien he podido también contar en múltiples ocasiones para entrevistas y que me gustaría eh, conocer su opinión en este momento de el rol de estas aplicaciones en el comercio electrónico, en la forma en que la gente se desenvuelve para sus comunicaciones eh, personales, para educación, para eh, entretenimiento, tantas otras cosas. Lía, esto que está pasando en este momento desde el punto de vista legal, ¿Cómo se ve y cómo se compara también con esa ley de protección de datos que tanto se ha conversado en Panamá y que pronto empezará a hacer efecto? ¿Qué tanto efectuará? Afecta lo que estamos viendo en este momento. ¿Cuál es tu impresión, Lía? Hola, muy buenas noches, tanto Ernesto como Alex. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, Alex, yo creo que, que, como lo ha mencionado Ernesto, cada vez que se pronuncia Facebook o alguien de la corporación Facebook, recordemos que la corporación Facebook está conformada por eh, nuestras redes sociales favoritas, eh, WhatsApp, por donde la mayoría de las personas eh, chateamos, Instagram, para donde la medida de personas interactuamos, porque ya hemos dejado de interactuar en otras redes sociales para interactuar de manera tanto visual como textual a través de Instagram. ¿Qué pasa? Cada que se pronuncia es como si fuera un comunicado de Estado, o sea, Trump y, y Facebook son el poder de, del mundo, y creo que se ha tomado el tema de las políticas de privacidad de una manera un poco incitando la desinformación. Todo el mundo, y con el respeto de todas las personas, porque todo el mundo tiene la libertad de expresarse al respeto dentro del marco del respeto, he visto una serie de videos, comentarios, infografías de todo tipo de personas, eh, opinando sobre las políticas de privacidad y señalando que las políticas de privacidad van en contra de los derechos humanos y derechos fundamentales. Desde políticos y diputados que nunca los vi en dos años en la discusión respecto de ley de protección de datos en Panamá, nunca les importaron los derechos fundamentales como la privacidad. Hasta miembros de la cultura urbana regresera panameña opinando sobre la privacidad. O sea, yo me meto a hablar de un hit musical y todo el mundo cae a reventarme. Disculpen que sea tan tajante. En no, no, a... yo me imagino que en algún momento voy a ver un mensaje por ahí. De que Te lo dijo Lía. <ríe> Pero, eh, pero en realidad creo que esto lo único que hace es promover la desinformación. En un momento como el que nos encontramos actualmente, en el cual cualquier tipo de información puede ser sensitiva, ya sea de COVID o lo que sea, lo es. Es el tema del momento. ¿Qué pasa? Las políticas de privacidad de Facebook están muy claras. Y lo vengo diciendo hace años, porque tú, eh, Alex, que me conoces hace muchos años, sabes que hace años vengo trabajando y vengo impulsando estas temáticas desde el punto de vista de las, del activismo y de la concientización. Y siempre he dicho, las redes sociales, uno, no son gratis, le pagamos con nuestros datos. Dos, nadie te obliga a darte de alta una red social. Tres, la mejor prevención a tu privacidad la tienes en tus manos. Quien no quiere, configura su perfil y demás de acorde a las posibilidades que te da la red social para que puedas configurar la privacidad de tus redes sociales. Entonces, esto no es un tema de hoy y que WhatsApp no. Y cuatro, eh, me gustaría hacer una analogía de qué vi, porque mira, hace un artículo que hace tres años escribió una colega eh, venezolana radicada en Chile sobre este tema, y la colega eh, citaba a un autor que hace una, una analogía entre una red social y un centro comercial. Y decía que a pesar de que el centro comercial sea un lugar privado, no limita a que alguien pueda ejercer su derecho de protesta dentro de un centro comercial. Por ejemplo, un grupo de trabajadores de, una, de un almacén que te van a protestar en contra del almacén al frente del centro comercial. entonces La red social es privada porque nadie te obliga. O sea, no es que tú naces con tu cédula y te dan una, la cuenta del Facebook, WhatsApp e Instagram. No. Se mete quien quiere cuando le da que puede. Entonces, pero que tú tengas una red social no significa que tú te puedes dejar también que se te vio de la privacidad como la gente lo hace, que se hagan uso indebido de tus imágenes como se hace diariamente en Panamá, que en Instagram vemos cuentas que ayudan muy bien a informar al ciudadano, pero también hacen el mismo daño que hizo el gobierno cuando cogió la foto de la doctora y la puso en la publicidad de Panamá Solidario. O sea, no puedes usar fotos de gente que porque son políticamente expuesta o hijos de un político, usarlo en una infografía tuya, porque estás usando un uso de una imagen indebida de una persona. Y por último, está la, la posibilidad o la opción de que, de que la gente piensa que... que Pueden faltar el respeto porque la red social no, o sea, tú das en una red social, eso no, eso no implica de que tú te puedas expresar. Puedes ejercer tu derecho a la libertad de expresión sin duda, pero ¿a dónde terminan los límites de la libertad de expresión? Claro, libertad de expresión es decir insultar a los demás, no. La libertad de expresión tiene sus límites y ojo, la libertad de expresión no únicamente corresponde o tiene que ser respetada la libertad de expresión de los periodistas que quieren exponer sus opiniones en medios impresos o escritos, No. El libertad de expresión es de todos y cada uno de los ciudadanos. Y así como todos tenemos el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, también tenemos el derecho a la privacidad, que es un tema que en Panamá nos ha tomado muy de mano. Mira, todavía, sea, o sea, la persona más pinchadora del mundo, la que más ha violado la privacidad en este país, tiene miles de adeptos. Y te imagino que todos esos adeptos del pinchador y violador de la privacidad número uno de Panamá se están quejando de WhatsApp. Entonces, son las ironías de la vida y las cosas cosas culturales de lindo Panamá, que es lo que nos hace tan multicultural, tan el sol de razas, pero es para que vean un poco la analogía y las cosas como son. Entonces, un poco de ahí de, de abre boca a esta conversación para hablarte del tema, Alex. Ahora, tú estás familiarizada porque básicamente tú viste desde el noviazgo hasta la parida de la eh, ley de protección de datos de Panamá, que imagino no tiene todos los dientes que debería tener en el sentido de que no tiene las fortalezas que tiene una eh, ley como la Ley de Protección General de Datos de la Unión Europea que es tan fuerte que ni WhatsApp se mete con ella y dice bueno, mis usuarios de Europa yo no voy a estar recopilando esa información de esa manera porque la ley no me lo permite. La ley de Panamá, ¿Qué tanto de lo que está sucediendo en este momento permite? Y mi segunda pregunta a eso sería si nosotros le decimos aceptar antes de ese 8 de febrero y antes de ese. ¿Cuándo es que entra en vigencia? 29 de marzo. 8 de febrero las políticas de WhatsApp, 29 de marzo la ley de protección de datos. Correcto. Si nosotros le damos aceptar antes de ese 8 de febrero, ¿Le estamos pese a las leyes de protección de datos de Panamá dando ese derecho eh, a WhatsApp de una manera irrevocable? Mira, sucede que la mayoría de las regulaciones en materia de protección de datos, sobre todo las de este parte de, del mundo, eh, no contempla nada en cuanto a la regulación, en cuanto a lo que es una red social. O sea, el tema de una red social es un tema que se ha tratado grandemente, yo sigo eh, de la parte académica y activista con colegas, este tipo de temas, y es como, hay unos que están de acuerdo, otros que están a favor, o sea, es como súper controversial el tema, porque dice, ¿cómo puedes querer regular algo que es como privado? O sea... Eh, pero como está tan familiarizado y tan normalizado como que debería ser regulado. La ley panameña no habla nada acerca de las redes sociales, habla de entornos digitales, virtuales y demás. El GDPR no habla, pero hace como analogías, como una especie de, de forma de poder aplicar lo que se está haciendo en cuanto al uso de la red social y conductas o posibles eh, usos de datos que se pueden dar en grandes entornos como se dan en las redes sociales. Y es lo que el GDPR persigue y así a, a, lo, a la semana de haber salido el GDPR en el año 2018, eh, multo a Facebook, por ejemplo. Entonces, pero si tú te das aceptar ahora las cuestiones de privacidad, supone que Panamá actualmente no está regiendo la ley, así que, perfecto, le das a aceptar. Es por una de esas razones por las cuales yo creo que la ANTAI, como futura autoridad competente, no se ha pronunciado al respecto, aunque creo que el trabajo de concientización debe ir más allá de hacer charlas con diferentes sectores cooperativas, bancos, empresas, de telecomunicaciones. Tiene que haber la concentración en redes sociales y entiendo que es una tarea, una tarea difícil para la institución con poco presupuesto y que además tiene que ver un tema tan importante como el acceso a la información pública que es otro derecho que tenemos como ciudadanos y que ahora está siendo punto de mira por el tema de la transparencia y rendición de cuenta administrativa. Pero, pero hay, vale, hay, un ya... punto, hay un punto que, que, que es bien válido, sobre todo cuando vemos la presión o el poder que tiene la, eh, la Unión Europea con el GPDR sobre plataformas digitales, llámese la red social que sea, porque cuando tú, tú violas las leyes que protegen a, a los datos de los europeos, te estás metiendo con toda la Unión Europea. Cuando hablamos de nuestro país, hablamos de cualquier paisito de la región, no hay quien, no hay quien eh, sostenga esa ley o diga, no, yo voy a acudir a los tribunales internacionales para... ¿Para qué? Para llevar a Facebook, mover un tribunal en California para abrir una causa contra, contra quién? Contra Mark Zuckerberg, para, para hacer valer los derechos de los panameños. Tú sabes el tiro que hay de aquí hasta allá. Bien lo dijiste, lo que, lo que cuenta aquí es la concientización acerca de la creación de perfiles, la gestión de tu perfil la protección de tu perfil para que esos datos que tú tanto quieres proteger, simplemente no los regales a, todo, a todas las redes sociales, a todas las plataformas a las que tú te suscribes. Aquí lo que falta es más educación. O Entonces sea, la Antaiba va, va a jugar un papel de, y todas las demás, de, mira, estos son los pasos para proteger tu perfil. Pero los pasos para proteger tu perfil están desde hace años en Facebook donde te han dicho y sugerido, esta es la forma de proteger tu perfil. Eh, por favor, activa la protección de tus datos. Mira, por favor, activa la, la doble autenticación. Mira, por favor, fíjate cómo está tu perfil público y, y elimina la información que tú no quieras. Y hay campañas enormes en toda Europa y en América y en Estados Unidos acerca de la protección de datos y lo fácil que es eh, suplantar identidad y robarte los datos. Entonces, Ahora, eso nos permite... Per protegernos de otros usuarios de las redes sociales, pero ¿quién nos protege del uso o del abuso que hace un Facebook, por ejemplo, al cazar toda esta información y utilizarla para vendernos publicidad o vender nuestra información a terceros? Hasta ahora, hasta ahora nadie nos está protegiendo. Y me gustaría retomar o recalcar lo que ha dicho Ernesto. Lleva una gran diferencia entre la regulación panameña en materia de protección de datos, que aún, ojo, no empieza a regir, y entre la, la regulación del GDPR, que rige en los 28 estados miembros de la Unión Europea. Pero ellos no únicamente, ellos aplican algo que se llama el principio de territorialidad. No únicamente protegen a los, a los, a los ciudadanos de los 28 estados miembros de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, cualquier dato de cualquier ciudadano de la Unión Europea, Fuera de la Unión Europea debe ser protegido. ¿Qué es lo que diferencia a Panamá? Panamá señala en su ley que el ámbito de aplicación va a ser única y exclusivamente dentro del territorio de la República de Panamá. O sea, un panameño en otro país es una vulneración de su información y de sus datos no vale. Entonces, hay una gran diferencia. ¿Quién debe poner los límites? y es, Por supuesto que los deben poner las autoridades competentes en materia de protección de datos. A nivel europeo... Eso, señor, dependiendo de dónde estén los datos... ¿Ves? Porque claro, no, puedes, claro. no puedes proteger los datos que no están fuera, no están dentro del país. Claro, pero no se protege datos dato del panameño, ni en servidor local, ni en servidor extranjero. O sea, el servidor local, porque está aquí, pero la mayoría de los servidores panameños todos se hospedan. La mayoría de empresas que tienen grandes servidores, la mayoría de empresas que podrían hacer un uso excesivo de estos datos, ¿dónde hospedan sus servidores? Ahora porque Ernesto, la ley GDPR protege al ciudadano europeo, esté donde esté y donde sea que estén guardados sus datos. Porque la ley Panamá es la Unión Europea. Eh, podemos hablar con Chiriquí para que nos asesore. La idea es que si nosotros podemos lograr eh, tener una ley con los dientes suficientes, tanto para la protección de datos como para el ciberdelito que no la tenemos todavía, uno de los comentarios que nos acaban de poner, yo creo que podemos adelantar mucho más y ser mucho mejor, mucho más atractivo para la inversión, sobre todo ahora que más la necesitamos. ¿no? El, el punto es que, por ejemplo, la Unión Europea sí te impone las multas, sí te impone sanciones, sí te hace el bloqueo y, y, y ese bloqueo y esas sanciones pesan mucho sobre la cantidad de población que tiene Europa, igual que si lo hiciese China o si lo hiciese India, ¿ves? por la cantidad de millones y millones de usuarios que tienen esas redes sociales en aquellos países. O sea, cuando tú impones una regla de o bien pagas la multa o bien yo te bloqueo en la Unión Europea, Facebook empieza a perder publicidad en, en, en contados en millones de dólares por minuto entonces, ¿qué peso hacemos nosotros con nuestro país chiquito para poder decirle, no, mira, legalmente vamos a proceder de esta y esta y esta y esta manera ok, pues perfecto, vamos a perder 10 mil dólares al día o 10 mil dólares a la semana quién sabe cuánto van a perder pero yo creo que es cuestión de, del peso que nosotros llevamos y, y tendríamos que abocarnos, como te dije, a tribunales internacionales para hacer valer los derechos que, que habría que ver qué tipo de tratados o acuerdos internacionales pudiesen proteger a Panamá o está suscrito Panamá para poder optar por ese tipo de protecciones. Entonces, Ahora, entiendo que hay agentes económicos locales en cuanto a las redes sociales como Facebook, Instagram, etcétera, o hay filiales que operan en Panamá, etcétera, a las cuales se le podría de pronto imponer la multa. Eh, otras cosas imagino que pudieran haber, y de pronto Lía nos puede también decir, eh, recursos legales ante, eh, digamos, la Organización Mundial de Comercio o... Y aquí lo estoy diciendo, por favor, no me lo tomen en serio. Esto es un absurdo. Hay gente que no entiende el sarcasmo. Decir, bueno, cualquier persona que se, cualquier empresa que se anuncie en Facebook hasta que Facebook no pague la multa, no puede pasar por el canal. No sé, una locura de esas. Eh, es, un, es un absurdo, pero la idea es que digo, es cuestión de ponerse creativo con un poquito de cafeína o etanol. Yo creo que salen un buen par de ideas. Eh, pero la idea es darle esos dientes pues, a, a esa ley, me parece. No, no nos podemos imponer a los grandes, pero definitivamente hay maneras de buscar cómo negociar. Ahora, ¿cómo hacen en el caso legal, Lía, eh, países más chicos o lo que fuera? ¿No les queda de otra? ¿O eh, tenemos que unirnos a la Unión Europea? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Bueno, el tema de unirnos a la Unión Europea no es, es algo que no que en su momento se estudió en Alberto Martinelli, no recuerdan cuando Martinelli dijo que era el Euro Panamá, así que quién sabe que es algún otro gobernante o ahora él con su nuevo partido lo traiga, quién sabe, ¿no? <risa> a, ironía también, por si acaso. Entonces, okay. eh, eh, eh, mira, en Panamá sucede una cosa, eh, hay una serie de multas que como autoridad competente la ANTAI debe perseguir a quienes hagan un uso indebido o a través de un proceso sancionatorio, que esto todo debe aparecer reflejado en una reglamentación que aún no se ha dado a la luz pública, que esperemos que sea antes del 29 de, de marzo, y ahí se va a decir cómo, cómo se va a multar y demás, como lo hace actualmente el GDPR. Si bien es cierto, el GDPR eh, es un modelo... Que para algunos estudiosos, o sea, los principales modelos en materia de protección de datos en el mundo son el Reglamento General de la Unión Europea, mejor conocido como GDPR por sus siglas en inglés, y por otro lado APEC, que es los miembros de Asia Pacífico, y en los cuales están modelos como Canadá, que tienen una oficina para un comisionado de privacidad muy buena, que trabaja un panameño ahí, por cierto, hijo de un abogado muy famoso y controversial en Panamá. Les dejo la tarea. Y el. El, ellos tienen esos modelos como modelos estándares y que la mayoría de los países del mundo siguen las principales figuras jurídicas que estos modelos dan en materia de protección de datos Todo, mucha gente me pregunta lo mismo pero Lía, ¿por qué si el GDPR decía extraterritorialidad, esto, esto, esto, esto y lo otro y Panamá emitió su ley posterior al GDPR la ley panamaña fue aprobada en tercer debate en octubre del 2018 el GDPR entró a regir eh, aplicación el mayo del 2018, ¿cómo es posible que no tenga estas figuras que hacen que el GDPR sea un modelo mucho más estricto, restrictivo, protector de los datos del ciudadano? Y sobre todo que haya aumentado sus multas, porque las multas del GDPR van hasta máximo... Eh, no sé cuántos millones, me vaya a hablar al número. 150 millones de dólares montaron a Facebook hace un, menos de un mes. No, no, no, un mes. no, ese no es el máximo. El máximo se puede dar incluso hasta 4% de, eh, el porcentaje de la facturación ¿no? de una empresa. Y, y también depende, no de muchas, o sea, no depende de que Facebook o, o Google o Twitter tiene una filtración. También depende de muchas causas, porque al momento de hacer un estudio para multar a una empresa en materia de protección de datos, se estudia el tipo de dato que ha sido puesto a disposición de tercero, o sea, que ha sido vulnerado, se pone, a, a la vez se estudia eh, si hubo alguna comunicación al ciudadano que su dato fue expuesto, dice, oye, hubo una filtración, porque no comunicarlo también agrava esa situación, y entonces son una serie de condiciones que se supone que la ley panameña debe contemplar en su reglamento. Actualmente lo único que contempla la ley panameña son unas multas bastantes, a mi parecer, ridículas, porque en Panamá existen muchas empresas multinacionales que tienen más de 10 mil dólares en su presupuesto para pérdidas, porque 10 mil dólares es la multa máxima en materia de protección de datos que la ley panameña señala. Claro, para una mipyme puede que eso sea mucho dinero, por supuesto, pero al igual que el GDPR se deben establecer parámetros para saber cómo multar, y las multas no únicamente es... 10 mil palos porque esto es grave. No, es un análisis, un estudio, qué tipo de datos se dio, qué medidas de seguridad se va a la empresa. Si la empresa no se medidas de seguridad, X. Si la empresa no notificó de la de información, X. Y eso agra agrava que la multa sea cada vez más alta. Es un poco para hacer un poco como la comparación con lo que sucede en Europa, que claro que sucede a otro nivel. Panamá es un país que casi 30 años después que se da una regulación en materia de protección de datos en España, que es el país que por tradición nuestras leyes se asemejan más a los de ellos y también por el idioma. Entonces estamos casi 30 años atrasados en esta materia y creo que lo que pudimos haber hecho fue emitir una ley que cumpliera con estándares internacionales. Es como que por ahí leí eh, eh, y por ahí dicen que el agua tibia no se ha inventado y que, y que lo nuevo no existe, se transforma. Entonces tan fácil como tomar estándares en materia de protección de datos que tienen organismos como la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que reúne a todos los reguladores en materia de protección de datos de Iberoamérica, coger los estándares y redactar una ley dándole check y basando los estándares. No darle copy paste, por supuesto, eso es común aquí, pero dándole check. Eh, figura tal y no lo hicimos, o sea, tuvimos la oportunidad de poder emitir la ley modelo en materia de protección de datos en la región fuimos el último país junto con Brasil y Barbados en emitir esta, leyes de ese tipo, y no tenemos una ley modelo, hemos cometido los mismos errores que cometieron Colombia y Costa Rica, que tienen 10 años por adelante nuestro. Es que este caemos año? en lo mismo, mientras, mientras nosotros tratamos de, tratemos de imponer o multas o leyes de manera solitaria, stand alone, nosotros no vamos a llegar a ningún lado para poder reforzar esas leyes, a menos que, mira, más fácil nos unimos a... a a la CONCACAF para jugar fútbol y al Comité Olímpico Internacional para poder participar en las Olimpiadas, que es lo que vamos a poder formar una unión para poder establecer eh, sanciones legales a lo largo de la región, porque en realidad si nos afecta a nosotros, afecta a toda la región latinoamericana. Y, y realmente pues, eh, pararse o levantarse frente a, a entidades como, como Facebook. ¿Okay? O Google, sí. o Amazon, o cualquiera de las grandes claro sí. en su momento. Ahora... Aterrizando un poco en el tema directamente de los términos y condiciones de WhatsApp, eh, lo primero que tenemos que decir es que esto no es algo nuevo. Esto es algo que desde hace varios años, Facebook a través de su adquisición tanto de WhatsApp como de Instagram, como de muchísimas otras empresas, eh, algunas más conocidas que otras, ha estado consolidando mucha de esa información y mucha de esa Capacidad también de ofrecer publicidad dirigida, una publicidad muy específica donde si yo el día de mañana, por ejemplo, quiero anunciar Global Internet Corp a las personas que tengan interés de comercio electrónico, que vivan en Panamá, que tengan más de 20 años, eh, que tengan gustos de X, Y, Z, lo puedo hacer y puedo decir, públicame un miércoles sí, un miércoles no, eh, a la gente que le ha dado like a la página de mi competencia mándale una, una publicidad eh, es, es muy muy interesante la clase de poder que mucha gente a veces no se da cuenta eh, la clase de poder que tienen estas empresas a la hora de brindar esta publicidad altamente dirigida y que solamente es posible gracias a dos cosas un grandísimo poder de procesamiento el cual es financiado precisamente por esta publicidad y la enorme cantidad de información que nosotros brindamos al margen de lo que nosotros escribamos, mandemos, recibamos o lo que fuera en aplicaciones de mensajería como es WhatsApp. Eh, la forma en que, por ejemplo, yo se lo estuve explicando a alguien hoy fue como el guardia de seguridad que está en el edificio que... Está viendo las cámaras de seguridad y él no escucha a nadie porque las cámaras no tienen micrófono. Pero él sabe a qué hora entra y sale cada persona. Quién fue el que le, le rayó el carro a la otra con la llave porque le cayó mal. Eh, eh, de quién es el perrito que hizo ahí en la esquina donde no tenía que hacer. Eh, quién se saluda en el elevador, pero después cuando se sale del elevador le pone caras porque le cae mal. Y esto sin escuchar absolutamente nada. Es más... Si pudiéramos escuchar algunos de los diálogos en el edificio, buenos días vecinos, buenos días vecinos, pero el guardia de seguridad sabe que se odian por, por esto y esto y esto y porque vio aquello, etc. Eh, y es lo mismo que pasa con Facebook, en el sentido de que a lo mejor no sabe que Ernesto y yo somos si fan del Barça o fan del Real Madrid, pero sí saben que después que termina el juego estamos chateando. Y que los dos le damos like a los mismos memes de Cristiano Ronaldo y de fulanito y de, de todo este poco de gente. Entonces, me da risa porque mucha gente dice, y ahora Facebook va a saber de, quién, de qué, qué alineación política o qué, qué, qué opinión política tú tienes. Nada, Así, eso, es verdad. Nada no, eso es verdad. No solo no es verdad, te estás dando una importancia que realmente <risa> que no Facebook tiene. no la tiene. A Facebook no, no le importa. Facebook le importa más si tú eres el tipo de persona que habla sobre votar que si eres la persona que vota. No sé si me explico la diferencia y la gente a veces no entiende la importancia de esos metadatos. Eh, una de las cosas que hemos hablado también con Lía es el tema de que, por ejemplo, la información que tienen las telefónicas sobre qué tanto yo utilizo mi teléfono, a, eh, qué números llamo, eh, cuánto duran las llamadas, etcétera. A mí no me tienen que grabar las llamadas para tomar esa información y a través de esa información saber más de cuatro cosas de mí, que incluso en la llamada esa información no está. Alex, es que, es que aquí tenemos que hablar de lo que, claramente de lo que es, está pasando con estos términos de referencia. Eh, WhatsApp, Facebook, entiéndase, está allanando el camino, preparando el camino para su plataforma de comercio electrónico y su alcance global. Y todo esto se llama minería de datos. Ellos simplemente están preparando el camino para poder hacer los cruces de datos de la plataforma que ellos tienen actualmente con los datos que van a venir por, el, a, por parte del, de la plataforma de comercio electrónico que va a ser el WhatsApp que ya está siendo implementado en otras partes del mundo para poder saber tu comportamiento de compras. Eso es todo lo que interesa aquí y poder cruzar esos datos con la demografía que ya tienen de prácticamente todo el planeta. Para, poder, ¿Para qué? Para poder recomendarte mejores, eh, mejores mejor publicidad o mandarte información más, más focalizada o poder llevarte directamente a sus clientes que, están, eh, que son los que están pagando la publicidad dentro de la plataforma. ¿Qué tú hablas? ¿Cómo lo hablas? ¿A quién le dices qué memes mandas? ¿Si mandas porno no mandas porno? A nadie le interesa eso. Eso a ellos no les importa. Ellos saben cómo se utiliza la plataforma y, a, y así se ha, se ha permanecido utilizando todos estos años. Y aquí estamos. Todo el mundo usa la plataforma y todo el mundo sabe lo que manda por su, por su grupo y a su, y a su gente. Y, y, sigue, y todo sigue. Si los términos de referencia eh, y los términos de condiciones hubiesen dicho de ahora en adelante vamos a perseguir cada una de las publicaciones que usted manda porque vamos a investigarlas y vamos a mandarlas a la Interpol. Mira, mira. Se pierde en tres cuartas partes del planeta del, del WhatsApp. ves. Bueno, no creas, por ahí va a pasar algo. Ahí dicen que Parler dejó un pocotón de información colgada en una web pública donde hablaban de todas las cosas que iban a hacer y deshacer y todos los desastres. Y bueno, amanecerá y veremos qué se hace con esa información. Bueno, pero esa es una empresa que sí nos estaba preocupando por la protección de los datos. Entonces tú tienes aquí que, que WhatsApp mediante su plataforma, a pesar de que no le guste a mucha gente, eh, tiene una protección que está dentro de los, line, los lineamientos de lo que ellos brindan y su servicio gratuito que le dan a todo el planeta. Tú quieres poner tu propio chat con tu servidor. Pones tu propio software y chatea con tu familia y, le, y te mandas lo que te da la gana y le das los enlaces a tus amigos. Total, la tecnología para chat existe desde hace muchísimos años. Pero no lo vas a hacer porque te cuesta tiempo, te cuesta dinero, te cuesta estudiar. Ah, bueno, WhatsApp es gratis. Entonces, ¿quieres usarlo gratis? Acepta los términos y condiciones. ¿Qué es lo que yo quiero de, de, de ti como usuario? Que me des tu data. Ya, no tienes nada que ocultar. Venga, úsala. Yo me acuerdo... Es más, si tienes algo que ocultar, Ocúltalo, ¿cómo me voy a dar cuenta? Hey, y, no, y no te importa, y no les importa tampoco. Exacto. Lo que, sí, lo que sí te debe importar es que, por ejemplo, el gobierno sí intercepta las comunicaciones y sí te puede decir, mira, nosotros vamos a perseguir con el gobierno, la Interpol, todos aquellos grupos de WhatsApp que, que trafican con pornografía eh, infantil. Eso sí te debe preocupar, porque eso sí, eso sí está metido en tus comunicaciones buscando qué es lo que tú estás eh, compartiendo. Entonces, sí, ahí... Y eso es otra cosa que la gente no tiene claro. Cierto es que WhatsApp, eh, Telegram, si le pides que lo haga y Signal, cifran las conversaciones individuales tú conmigo uh -huh. de punto a punto, cosa que ni Signal, ni Telegram, ni WhatsApp pueden ver lo que nosotros estamos conversando, hablando o viéndonos o lo que fuera. Sin embargo, en los grupos, como eso tiene que llegarle a todo el mundo, eso sí tiene la desventaja de que tiene que ser decodificado para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, la gente tiene que entender que los grupos no son privados. Son privados en el sentido de que tú tienes que darle acceso, pero no son privados en el sentido de que no están codificados. Exacto. Y, y Entonces, otra cosa también importante, la forma en que se almacena eh, el archivo en el celular. Una de las cosas que salió recientemente fue que una empresa empezó a decir diz, que, no, que habían logrado... Eh, descifrar los archivos de Signal, por ejemplo, en un celular. Pero si te ibas al archivo, a la, a la noticia en sí, no solo al titular, decían eh, que habían podido eh, leer los mensajes del celular desbloqueado con la aplicación abierta. Entonces, eso es como quien dice, bueno, así cualquiera, ¿no? Y sí. la gente de Signal lo aclaró. Y otro tema en cuanto a la seguridad, que la gente no tiene mucha idea, es que... El dueño de, de, de Telegram dijo, no, es que nosotros somos de código abierto. La gente puede verificar que lo que están corriendo en sus celulares es lo que nosotros subimos. Y no deja de ser cierto. Pero lo que también es cierto es que la parte que está en el servidor y la forma en que ellos cifran los datos no es de código abierto y no es auditable por eh, ni tú, ni yo, ni cualquier experto en seguridad. Entonces, Sí, se han hecho intentos de diagnosticar, de auditar externamente desde afuera qué tan seguro es y, a, y aparenta ser seguro. El tema es que no lo sabemos a ciencia cierta. En el caso de Signal, como todo el código es totalmente abierto, entonces se le ha hecho audito, se le hace mejora continua y es tan bueno que hay otros productos que se han basado en Signal, incluyendo WhatsApp para eh, sus operaciones por lo robusto que es entonces por eso es que cuando el dueño de Telegram dice es que lo que pasa es que oí un bochinche de que el gobierno iba a agarrar mi trabajo de Telegram y lo iba a usar para crear su propia plataforma segura para que ellos pudieran intervenirla y demás no me termina de cuadrar porque hubieran podido usar Signal igual y, y lo han hecho entonces y eso que aquí no estamos hablando de WeChat porque eso es para otro chat completamente aparte. Pero una de las cosas que tiene WeChat, que tiene Facebook en, en WhatsApp en la India, por ejemplo, es el tema de los pagos. Y ahí es donde vamos. Mucha de esa información es precisamente porque ellos quieren poder implementar ese sistema de pagos en los diferentes países. Y la única manera de que valga re realmente la pena es que cuando lo vayan a implementar el día 1, el día 1 ya hay gente enviando y recibiendo dinero, comprando y vendiendo cosas a través de WhatsApp. Mira, cada vez que se implementa una nueva política de lo que sea, por ejemplo, te voy a dar un caso facilito. Cada vez que tú implementas un alza de precio, tú tienes a los ejecutivos calculando que cuánta gente yo voy a perder por alzar mis precios. Y, y tú tienes que llegar a un punto donde alzar el precio te es más rentable que tratar de retener a la gente que se va. Y tú sabes hasta dónde tú puedes llegar dándote el lujo de perder esos clientes con tal de tú poder tener unos nuevos precios, porque esos clientes o bien regresan o bien se van definitivamente, no hay problema, pero tú sabes que tú puedes asumir ese costo y ese riesgo. WhatsApp hace lo mismo. ¿Tú crees que 25 millones de usuarios, 50 de usuarios que se llevó Signal, que son qué? Nada. A 2019 WhatsApp tenía 2 billones de usuarios, 2 billones, o sea, 2 mil millones de personas, usuarios activos. A 2019, súmale un par de cientos de millones de este año. Y quizás un poquito más, porque como estamos en pandemia, todo el mundo está chateando por WhatsApp, más que nunca. Así que digamos que son 2 billones y medio. ¿Qué son 50 millones? ¿100 millones? ¿Que perdieran 500 millones? Eso ya está calculado, eso ya está estimado. Y se pueden dar el lujo de ajustar sus términos de referencia, sus términos y condiciones, perdón, eh, eh, perder la cantidad de usuarios que van a perder, que finalmente no los van a perder, porque simplemente van a continuar con la con el app en el tele, en el teléfono, lo que pasa es que ahora van a tener dos y tres apps, porque están, tienen tienen el, mira aquí Signal lo acaba de implementar, aquí acabo de recibir un montón de notificaciones de Signal de que fulanito ahora está en Signal, fulanito está en, porque no lo tenía Signal entonces me llegaron como 75 75 notificaciones en, un, en 30 segundos Tiene un poco de gente de mi directorio de contactos que ahora están en Signal Entiendo y, que no Entiendo que Signal lo que hizo fue un algoritmo donde hay cero conocimiento de la lista de contactos y tu teléfono es el que se encarga. Invita a tus amistades. Tú las puedes invitar, pero creo que ellos no se quedan con ese dato o sí. Mira. que fulanito ahora usa Signal. Fulanita ahora usa Signal. Fulanito ahora usa Signal. Ok. Todas fueron notificaciones que llegaron a su momento. Okay. Estás llenando la privacidad de tus contactos mostrándolo en la pantalla a no sé cuántos seguidores. Que están <risa> <en la pantalla. risa> no hay no hay más datos que el nombre, tranquilo. Entonces son uh -huh. pacieros. <risa> pero bien, Oye, entonces... Es pues te... raro porque a mí no me ha llegado ninguna notificación en SIGNA. ¿Será pero, que tienes pero, que actualizarlo? Pero lo ah, no, ves, o sea, es esa, es una, esa es una reacción, ¿ok? Eh, con, ah, mira, Telegram está, te está notificando a cada rato. Telegram, me han llegado varios cientos en, en un par de días. Signal ahora está reaccionando. Pero es lo mismo, es, hey, vamos a cebulla, vamos a cebulla. Pero es como quitarle un pelo a un gato. Y entonces, todos estos usuarios no es que borraron WhatsApp, porque yo he hablado con varias personas, me dicen que no, pero es que yo tengo que mantenerme en el grupo de mi familia. Mi familia está en, en WhatsApp. Ya mi mamá aprende a usar WhatsApp, no va a usar Signal ni Telegram, brother. <risa> ahí están mis tías, ahí están mis mi, mi, mi suegros. O sea, olvídate de decirle a en Telegram. Entonces ahora tienes tres aplicaciones. Entonces realmente lo que tú tienes que ver es, ok, qué te está, qué te está dando la aplicación, qué te está dando la empresa a, cargo, a, a cambio de tus datos. Si es cierto que, que va a utilizar tus datos. Mira lo que pasó con, con, con el escándalo de Cambridge Analytica 2016, 2017. Y cómo utilizaron los datos para la campaña presidencial de, de Donald Trump, etcétera, etcétera. ¿Ves? No, y, y no creas, eso. muchos de esos usuarios también seguro eran usuarios de Parler o estaban paseando por el Capitolio en enero. Lo que o sea, quiero decir es que pasa, pasaba, pasa y va a seguir pasando. Entonces, sí, hay que poner oposición. Hay que decir basta, mis datos son mis datos. Pero tú estás dando los datos. No des todos los datos, Por favor. Aplica las reglas de privacidad eh, que, que te sugieren, porque eh, parte de, la, de las legislaciones de protección de datos exigen que Facebook, por ejemplo, tenga dentro de sus perfiles todas todo, todo los, los, los, las características para que tú puedas proteger tus datos y la seguridad de tu perfil. entonces Pero la gente no la aplica, la gente no la conoce, no la busca ni la usa. Entonces, yo recuerdo que en estos hace un par de meses atrás decía Leo Laporte, tú, tú sigues a Leo Laporte, yo también lo veo, y decía Google, Google sabe de mí todo, pero a mí no me importa, yo no tengo nada que ocultar, yo uso todo lo que Google me da porque me lo da gratis y, y el, tipo es, el tipo es más viejo que tú y que yo haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces, ya el tipo este sopesó, yo no tengo nada que ocultar, mi vida es pública, encima mi vida es pública y no hay nada que no se sepa. Entonces hay otros, hay otros aspectos como la suplantación de identidad de las que ya hemos hablado, el robo de datos, pero pero está en cada uno proteger sus datos y buscar la, los mecanismos porque los mecanismos existen en las plataformas. Así es, y yo creo que también tenemos que empezar a tener un poquito más de conciencia porque mucha gente corrió a instalar Telegram, corrió a instalar Signal, pero estoy casi seguro que ninguno de ellos tampoco leyó las los términos y condiciones ni de Signal ni de Telegram. Entonces, de pronto instalaron y lo pusieron y lo están usando pensando que están más seguros, pero no necesariamente están más seguros porque su teléfono probablemente tiene como 23 troyanos y eh, está cargado de, de, de, de software espía porque bajaron un supuesto stickers para WhatsApp. Y lo que está haciendo la aplicación es mandarle eso a alguien en Europa del Este. ¿Quién sabe? Entonces, siento que también falta un poquito de, del tema de la, de la educación en ese sentido. Otro detalle importante, y yo sé que el estuvo viendo eso cuando Facebook quiso implementar aquí en Panamá eh, una especie de, de, de red alterna paralela al Internet. Y es la, el la tema. De, la de India. Exacto, del de el tema del subsidio a las conexiones. Mucha gente no se va a cambiar de WhatsApp porque su plan de datos dice WhatsApp gratis. Ese WhatsApp no es gratis. Ese WhatsApp lo subsidia a Facebook a través de darle dinero a los diferentes operadores para que a los operadores les convenga o a través de poner servidores en los operadores para que el tráfico se mantenga interno. Entonces, en ese sentido, Lía, tú cómo ves la posibilidad de que en Panamá, por ejemplo, eh, exista una real eh, neutralidad en la red en lo que respecta a estas aplicaciones de mensajería. Sí, muchas gracias, Alex. Sabes que eso me atrae muy buenos recuerdos y me remonta al año 2015 cuando Mark Zuckerberg vino a la cumbre eh, de las Américas que se realizó aquí en Panamá, el Summit of Américas de presidentes, de jefes de Estado. Y entonces él venía con su política de ya promover junto con otras empresas de telecomunicaciones en América Latina. Y bueno, en India, en algún marco del país, yo ni me acuerdo del país de África, pero sé que en Colombia había he hecho, estaba por hacerlo en Guatemala y aquí lanzó el tema de, de sí, sí, sí. internet.org y todo el mundo contento porque era internet gratis, alguien sacó... Un, hasta el día de hoy, el sol de hoy la persona encargada de ese tema en la IG lo niega, pero yo tengo pruebas de un artículo que escribió Jorge eh, ay no me acuerdo el apellido de Jorge, no recuerdo algo. un periodista que está en X. TV Media Jorge mm. Quiroz que estaba en Epasa estaba en TV, está en TV, en TV Media y Jorge escribió un, un artículo en el cual la IG decía que habían dado 15 mil dólares para la infraestructura del proyecto, lo decía el artículo o sea que alguien se lo dijo a Jorge y yo comentaba sobre el tema de la neutralidad de la red, cero rating, esto que sucede, esto de que te da un paquete de datos, el GIF que salió por ahí, que mandó Alex en su grupo, se hizo su sticker de que, eh, ay, me estoy volviendo a WhatsApp porque en Telegram no me dan paquete de datos, es el fenómeno llamado como el fenómeno del cero rating, que te venden que el internet es gratis, pero no, el internet no es únicamente las redes sociales partes del paquete, o del de grupo empresarial de Mark Zuckerberg, Facebook, Whatsapp. Y Instagram. Internet lo es todo, entonces con este, para con este tema de internet.org, internet.org, eh, Facebook lo que quería hacer es como que está dando a internet a las comunidades, pero ¿qué aplicaciones te daban esas comunidades en las cuales tenías acceso a internet? Facebook en su momento, una aplicación del tiempo, una aplicación de educación, todas partes del grupo Facebook, que para ellos es súper bueno, porque así comunidades alejadas comienzan a usar aplicaciones que no son usadas por ese tipo de público. entonces Pero es muy fácil a la gente decirle internet gratis, tengo data gratis, o sea, ¿por qué no lo es? Ese es el fenómeno de élite. Estaban sembrando el, clientes. Claro, claro ese rating y el tema de la neutralidad de la red, que en el año 2017, puede ser, no, 18 Vino a Panamá la persona encargada de, de la autoridad, que estaba viendo el tema del cero Rating en Estados Unidos. Alguien muy controversial, eh, un señor de origen eh, indio, no recuerdo el nombre, tengo una foto con él por ahí, porque me la tomé en plan de broma. Y eh, ah, trabaja para accionando empresas de telecomunicaciones y demás, pero también se hablaba mucho sobre este tema. El tema, hay un video muy interesante en YouTube, eh, como hacen una analogía con el burger king en el cual explican como el burger king y el McDonald y explican como el tema de la neutralidad de la red pero rating se los invito a que lo chequen busquen el neutrality burger king y les aparece y hacen como una explicación de qué es realidad es la neutralidad en la red y bueno de todo esto que queremos navegar se supone que el internet debe ser libre, abierto, universal, interoperable, y no lo es, porque actualmente, aunque para algunos suene un poco irónico y falta de respeto decir que el internet debe ser considerado como un derecho eh, eh, humano universal, y la pandemia nos no lo ha demostrado, sin internet muchos chicos han dejado de educar, mucha gente ha dejado de trabajar, mucha gente ha tenido, ha tenido poco acceso a medios o información sobre salud. Eh, por otro lado sí lo debe hacer eh, es difícil para los gobiernos poder reducir esta brecha digital y países como Panamá que relativamente contamos tenemos con una muy buena infraestructura en temas tecnológicos, se nos complica entonces yo creo que, que más allá de que queramos romper la barrera de la neutralidad en la red a través de instalar VPN y ver contenido de otras partes del mundo como comenzamos a promover el tema de la neutralidad de la red y sobre todo diciéndole a la gente de que porque tú te den un paquete de datos de 5 dólares al mes gratis de una aplicación, eso no te hace tener acceso a Internet, porque Internet es mucho más allá que WhatsApp, Facebook, Google, Instagram. Y que me perdonen mis amigos de estas eh, empresas que tengo, me llevo muy bien con gente de todos los sectores. Entonces, ellos, eh, para ellos, es como que no puede ser que digas esto el día. Así que yo creo que eso es un caso no diagnóstico. Cualquiera que quiera ver información o ver info sobre el tema. Pueden ver el comunicado que escribimos desde Panotech en el 2015 sobre internet.org y cómo se suscribieron otros colegas del mundo. Y bueno, tú que ver al final este proyecto mutó, cambió, se llama de otra manera ahora y lo que hace es ir a comunidades. Pero siempre son experimentos que hacen en pequeños círculos, en pequeños países en los cuales quieren ver y probar alguna herramienta para luego llevarla a un mercado más amplio. Entonces íbamos a hacer el conejillo de India y internet.org no tuvo el auge esperaban en su momento. Bueno, lo importante es que ahorita mismo no tenemos eh, ese tipo de restricciones, pero sí todavía existe la práctica de que se esté brindando acceso subsidiado a herramientas como WhatsApp. Habrá que ver cómo reaccionan los proveedores de telefonía de Panamá en ese sentido a futuro pensando, ¿será que darán paquetes para Signal o para Telegram? Me imagino que ahorita mismo debe haber gente en los departamentos de innovación o su equivalente en cada uno de los proveedores de telefonía y deben estar llamando a la fundación Signal o a los amigos de Telegram o lo que fuera para ver cómo hacen algo similar. Yo sé que Digicel sacó una aplicación que se llama VIP que no he visto ningún análisis profundo todavía. Voy a tener que de pronto pedirle a los amigos de Digicel que si tienen alguna documentación me la manden porque definitivamente las personas van a estar interesadas en ver qué aplicaciones pueden utilizar en una forma no solamente segura y confiable sino a sabiendas de que sus datos no van a estar en manos de terceros sin su autorización, sin su permiso o que se use de una manera que les pueda causar algún tipo de problema. Ahora, a la hora y tratando de aterrizar porque ya hemos pasado bastante tiempo aquí eh, en, sus, en sus opiniones personales, ustedes seguirán utilizando eh, WhatsApp sí o no ¿Y, y qué criterio le podrían ustedes eh, brindar a una persona para que decida si sí o si no, porque ninguno de nosotros le vamos a decir a nadie, lo usando, no lo sigues usando, pero sí podemos decirle, mira, si lo vas a usar que sea por esto, si no lo vas a usar que sea por esto, eh, empezando por Ernesto, ¿qué, qué ¿Qué vas a hacer tú en cuanto a WhatsApp eh, a futuro y qué herramientas para tomar la decisión le puedes brindar a las personas en cuanto a los diferentes términos y condiciones que tú piensas que son los que importan al ciudadano promedio o al comerciante eh, en, en lo sucesivo? Déjame cambiar de, de ambiente. Uh -huh. Ya estoy en la zona de WhatsApp. <risa> Entonces, aquí dentro de mi chat, yo comparto lo que quiero, digo lo que quiero y, y hablo con mis amigos, tengo mis grupos y eso no va a cambiar. Para mí eso no, no tiene ningún, ninguna diferencia, no marca ninguna diferencia con respecto a mis comunicaciones. ¿okay? Lo, que, lo que nosotros tenemos que buscar son herramientas que, que nos permitan o que nos faciliten el poder proteger mejor nuestros datos. Y no solamente se trata de la protección de los datos dentro de WhatsApp. Cuando tú ves el perfil de WhatsApp, tú puedes decirle no compartas eh, mi historial, no compartas mi foto con, con gente que no son mis contactos, no compartas mi, mi número telefónico, eh, no compartas la hora en la que estoy conectado y desconectado. La gente no utiliza eso. O sea, dentro de WhatsApp, a pesar de que son pocas las herramientas, hay algunas herramientas que te permiten eh, ocultar un poco o enmascarar un poco tu, tu identidad y tus y tus hábitos dentro de la plataforma, dentro de la herramienta. Recuerden que es solamente una app. En realidad, eh, Facebook y WhatsApp lo que van a hacer es cruzar los datos que van a obtener a partir de la implementación de más herramientas de comercio electrónico dentro del ecosistema de comercio electrónico que ya tiene eh, en funcionamiento eh, Facebook en Estados Unidos, en Europa, eh, en Sudamérica y en Asia. y que latinamente se va a ir regando por todo el planeta y como lo dije hace un rato, se trata de minería de datos, cruzar el comportamiento de compras que tú, que tú desarrollas, no solamente el que tienes ya en, en Facebook, el que utilizas ya en, en Instagram, porque viene el Instagram Shops y viene el Facebook Shops y, y los pagos a través de, de WhatsApp. Tú sabes la cantidad de gente que pregunta en comercio electrónico aquí en Panamá, imagínate en otros lados. Cómo yo hago para pagar por Instagram, Cómo yo, pero perdón, por WhatsApp. Cómo yo hago para vender por WhatsApp? Y, y tú te quedas, pero todavía no se puede o esto no se puede. Pero en realidad sí viene. Entonces la gente se va a volcar a, a buscar cómo comprar más rápido, más fácil y más convenientemente en las herramientas que lo ofrezcan. Entonces tú tienes que ni ni Telegram ni Signal lo tienen ni lo van a tener. Quién sabe por cuánto tiempo? No lo visualizo ni siquiera. Eso yo no lo veo en el roadmap, en el roadmap de ellos en su hoja de ruta. Sin embargo, para WhatsApp y Facebook es una realidad en este momento. Entonces tú qué vas a hacer? Te vas a extraer de ese ecosistema? Vas a dejar de comprar o vas a dejar de tener esa conveniencia? Entonces no, no veo que eso pase. Tú vas a estar, tú estás ya dentro del ecosistema. Tú eres el producto, como decimos, todo el tiempo. Entonces lo que tienes que hacer es participa protege tus datos. Eh, no le des toda la informe no pongas toda la información en todas las redes sociales si no tienes nada que ocultar despreocúpate de eso porque es más estrés que otra cosa no en realidad no te no estás eh, aportando nada que ellos no tengan ya de ti desde hace muchísimo tiempo cuando tenías MySpace cuando abriste tu cuenta de hotmail cuando empezaste a utilizar google desde hace mucho tiempo y usaste todos los servicios que tenía google en aquel momento y empezaste a abrir tu cuenta de, de facebook facebook no tiene cinco años Facebook tiene 14 años, ¿no? Por ahí, por ahí. No sé qué te preocupa, pero tus datos sí deben permanecer contigo. Si tú no te sientes seguro, cierra la cuenta de Facebook, empieza por ahí. Tú vas a tu panel de seguridad en, en el Facebook, te vas hasta el fondo, pones descargar mis datos y pones eliminar la cuenta. Eliminas tu cuenta de Facebook. Que no es lo mismo de suspenderla. Suspenderla siguen sus datos ahí. No, no es lo mismo que suspenderla. Tú tienes que descargar tus datos y luego tienes que eliminar la cuenta. Y aún así la cuenta permanece ahí durante n cantidad de tiempo y después ellos la eliminan. Y, y ya con eso te restaste del ecosistema. Porque estás, estás desde, desde el punto de la red social, desde donde se produce la minería de datos, estás eliminando la cuenta. Y mantén, mantén tu perfil de WhatsApp y sigue con tus comunicaciones, que total, total están cifradas punto a punto. Regula tus, tus, tus comunicaciones grupales o cambia tus comunicaciones, comunicaciones grupales a Telegram y sigue utilizando el punto a punto desde WhatsApp, pero elimínate de las redes sociales. Para las personas que de pronto dicen, mira, yo tengo mi pequeño negocio y todo lo demás, pero no quiero patrocinar este uso desmedido de información que están haciendo estas empresas y ¿sabes qué? Eh, me harté, no quiero WhatsApp, no quiero Facebook, no quiero Instagram. ¿Qué alternativa tienen? Porque hemos visto robustecerse muchísimo las plataformas de comercio electrónico como WooCommerce eh, y otras similares. Eh, la facilidad de los sitios web de crearse aplicaciones en vivo, cosa que yo aprieto un botón en la página web y me crea un icono en mi celular como si fuera una aplicación normal hospedando información propia mía en mi celular y el, la página web está en otro lado. O sea, no, no hay esa alma, ese almacenamiento a veces peligroso de información donde terceros. Eh, qué tan, qué tan viable es eso para un pequeño, mediano, gran comerciante? Lo que pasa es que cuando tú le dices a una persona elimina tu cuenta de, de Facebook, eh, si esa persona tiene un negocio o depende del ecosistema de marketing digital, eso ya se, se vuelve un no puedo ok si es, sencillamente no se puede porque tú tú requieres aquí distintos factores tú dependes para marketing dependes de lo, la, los los correos electrónicos masivos eh, mediante suscripciones que, que tú consigas en tu sitio web necesitas un sitio web sí o sí aquí ya no se puede decir en estos tiempos y hace muchos años voy a ver si tengo un sitio web. ah no no yo no estuve porque tengo el sitio de el, el, la página de, de facebook no, señores, eso no funciona así. Tú necesitas todos los canales y omnipresencia en todos lados. O sea, omnipresencia, punto. Eso significa que tiene que estar presente en todos lados. O sea, que tú no puedes tener presencia en un solo lugar, tienes que tener presencia en todos lados. Y las redes sociales son parte de, de la presencia que tú tienes que tener porque tú tienes ahí el poder de replicar tu mensaje sin invertir gran cantidad de dinero por el poder de tus propias redes de amistades, el poder de la recomendación se multiplica eh, exponencialmente en las redes sociales. No es lo mismo que si le dijera, hey, Alex, recomiéndame, por favor, porque hacemos este comercio electrónico, y le dice a una o dos personas y, y bueno, me llega un par de clientes. A que si yo le diga a 5.000 contactos que yo pudiera tener en, en, en Facebook y de ahí pueden salir eh, a replicarse otras 5.000 veces más, quizás. Y, y sin tener que gastar ni un solo centavo en publicidad. Entonces... Ahí sí hay que sopesar bastante. Sin embargo, si tú tienes un perfil de, de, de negocios, porque ahorita mismo existe el Facebook Business Manager y tú puedes crear una cuenta de negocios específicamente, tú no tienes que, que comprometer tus datos personales. Tú lo que haces es que registras tu negocio, pones todos los datos formales de tu negocio a funcionar y, y lo que tú haces es que tú tienes registrado dentro del Facebook Business Manager tus datos de contacto, tu tarjeta de crédito para poder hacer los pagos de, de, de la publicidad. Pero tú no tienes que tener una cuenta personal necesariamente para poder hacer todo eso. Pero eso no ha sido lo que, lo, que, lo que ha pasado, porque la gente primero creó sus cuentas personales, porque eso es lo que había en Facebook, y luego se ha dado todo esto de los negocios en, en Facebook. Pero borran la cuenta, crean una de negocios nada más, y sigan adelante con el negocio. Interesante. O sea, tenemos una alternativa que es o dar nuestra cuenta de baja o tener una cuenta de WhatsApp Business totalmente aparte para no mezclar una cosa con la otra. En el caso de Lía, eh, tú vas a seguir utilizando eh, WhatsApp. Eh, ¿Qué vas a hacer y qué criterio tú crees que sería el que debe usar la persona que está en este momento pensando si se decide por una plataforma alternativa o si seguir con WhatsApp? Mi recomendación es que si no están del todo seguros sobre las políticas de privacidad de WhatsApp y piensan que violan su privacidad más que un pinchador o alguien que use Pegasus o Hacking Team, den no. Tan fácil como que le den no. O sea, nadie les obligó a usar esa aplicación, nadie les obligó a usar Facebook, nadie les obliga a usar Instagram, nadie les obliga a exponer su vida o su, sus datos personales en esos medios. Ustedes lo han hecho bajo propia responsabilidad y otorgando los debidos consentimientos que bajo la ley del país en que nos encontramos debe ser informado e inequívoco. Yo no personal, sí voy a seguir utilizando, creo que se ha manejado información errónea y eso que están diciendo por ahí de que van a pasar información a comercios y demás, gente, eso es algo que ya se está haciendo y en la pandemia se ha proliferado. Esa aplicación que ustedes para reservar y que te dan descuento cuando van a comer, cuando podíamos comer fuera. Esa aplicación, eh, los, la, los, los restaurantes donde tú comías, se quedaron todos con tus números de teléfono y con tus mails, y te comenzaron a mandar WhatsApps invitándote a que compraras delivery de manera gratuita y nadie se quejó sobre ellos. Nadie se quejó. ¿Por qué, en qué parte de esa aplicación dicen que yo les pueden dar los datos para que ellos me estén mandando WhatsApp directamente a mí si mis datos que yo puse ahí de teléfono y de mail eran únicamente exclusivamente para uso de la aplicación? Entonces, eso pasa... Y la gente no toma mayor importancia, pero se produce a Zuckerberg, que es el papá del mundo, o se produce a WhatsApp, Facebook. O sea, hay muchas actividades y muchas cosas en nuestra vida diaria que violan nuestra privacidad y no somos conscientes hasta que un tema se vuelve tan trending topic como este y comienza todo el mundo a hablar del mismo. Entonces, creo que es un tema que va a pasar, de aquí al 8 ocho nadie va a decir nada y yo quisiera hacer, dejar como un interrogante una pregunta y es lo que le hago porque yo sí me tomo la molestia de cada persona que yo conozco. De mi lista de contacto que sé quién es, le mando un mensaje y le pregunto. ¿Qué ¿Este te debajo en WhatsApp? Ninguno me responde va a responder porque no te quieren responder? O no te responden porque desinstalaron la aplicación y ya no tienen cómo responderte. Lía, se nos fue. Tengo hasta el 8, porque no lo vamos a hacer. Okay. Ah, no, no, definitivamente es, es, es complicado. Yo sí te puedo decir, yo probablemente mantenga WhatsApp eh, incluso después del 8 de febrero. Porque, como mencionó Ernesto, también. Hasta cierto punto, pues, soy relativamente conocido. Eh, tengo muchos contactos y demás que eh, me hacen consultas, me, me, me contactan de diferente manera. Y, pues, como yo me debo a esas personas, pues voy a tratar de estar ahí para ellos en ese sentido. Pero como dijo Ernesto también, trato de ser lo más omnicanal que puedo. Tengo un número de teléfono, tengo, un, tengo Signal, tengo Telegram, eh, nada más me falta paloma mensajera, señales de humo, búho de Hogwarts, por ahí de pronto a lo mejor me trae la cartita diciendo que voy para la, para la Academia de los Magos. Pero lo importante es estar accesible, correo electrónico, eh, página web, <ríe> tengo que actualizar mi página web. Eh, que bueno, ahí me están ayudando para terminar de, de ponerla en orden pero sí, la idea es que después del 8 dependiendo, si yo veo que definitivamente nadie me contacta en WhatsApp por cualquier motivo pues es probable que lo desinstale o que simplemente lo deje ahí sin, sin usar eh, como me ha pasado hasta ahora con Signal y con Telegram que nada más es para el, el par de grupitos así de, de pronto de temas de tecnología que son más de 250 personas y que se mudaron a Telegram solo por eso eh, y habrá que ver qué otra cosa pasa Por ahí la gente está pensando Dice que si nos podemos migrar a Windows Live Messenger Yo creo que más de cuatro querríamos Regresar a los tiempos de, de Messenger TikTok tengo A los que están preguntando ahí En, en, en este caso Toby Sí, eh, subí un video nada más No es un baile, es simplemente diciendo Aquí voy a poner más cosas más adelante No lo he hecho Twitch también tengo, pero no he empezado a transmitir Porque soy bien manco para jugar videojuegos en ese sentido soy bien malo pero voy a ver qué invento a lo mejor prendo el Atari y, y nos ponemos a hacer una birria por ahí la idea es que definitivamente hay que estar accesible y mientras haya gente que me quiera acceder eh, en, en Whatsapp probablemente lo conserve sin embargo pues voy a estar un poco más anuente que si de pronto yo agrego un número de teléfono y al rato en el Facebook me dice oye puede ser que conozcas a fulano de tal ya sé por qué de pronto está pasando eso pero bueno, seguirá pasando el tiempo y voy a tener que ir sopesando pues cuáles son esas cosas. Pero sí quisiera aclarar, y esto lo dijimos al principio y quiero también decirlo también en, en conclusión. A Facebook ni le, ni le interesó, ni le interesan ni le van a interesar ni nuestras fotos, ni nuestros textos, ni en qué partido estamos, ni nada por el estilo. les interesa es mantenernos usando la aplicación, viendo los estados de la gente, eh, viendo la publicidad que ellos ponen, les va a interesar mantenernos en la aplicación viendo no solamente la publicidad, sino interactuando con la publicidad y comprando por ahí. Porque recordemos, el negocio, tanto de los bancos como de cualquier facilitador comercial, es pellizcar un poquito de cada transacción y mientras más transacciones, más pellizque. Y al final todos esos centavos se van sumando. La gente, por ejemplo, está contenta porque hay aplicaciones eh, como Neki, como Yapi, etcétera, y que ya ahora están aplicándose comercialmente, pero les pellizcan un centavo de cada dólar. O el, el PayPal te pellizca dos centavos y pico. Eh, fulano de tal, Facebook te va a pellizcar un par de centavos. O sea, de pellizco en pellizco, tú ves que ahora entonces eh, están entre los top 5, top 10 más millonarios del mundo, porque son buco pellizcos en ese sentido. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es que. Nuestra información puede parecer que vale centavos, pero somos tanta gente que son muchos centavos y eso al final vale muchísimo. Eh, no sé si quisiéramos eh, dar algunas palabras de conclusión en el caso de Elía eh, sobre el tema de la protección de datos y lo, la educación de la gente en el tema de su privacidad. Pues sí, muchas gracias Alex, muchas gracias por todos estos temas, estos tipos de espacios, sabes que son temas que tengo, yo recuerdo en el año 2014 en el Colegio de Abogados emitimos una declaración que se llamaba sobre la identidad digital y el uso de las redes digitales, no sé quién, estaban abogados ahí y ahora veo a estos abogados justo a unos meses de que la, la ley entre en vigor escribiendo artículos en periódicos sobre el tema. O sea, No los vi en la discusión de la ley, pero creo que es importante que todos tratemos el tema, que lo veamos desde las diferentes perspectivas o de diferentes sectores donde trabajamos. Estos temas tienen que llegar para quedarse, no ser novedad. Lastimosamente yo siento que no son un tema que interese agenda política eh, gubernamental. Pero sí lo es, y creo que la concientización, y uno lo ven hace verano, pero varias sí, y cada quien tocando desde Alex de su comunidad tecnológica, digital, Ernesto de su comunidad, más de temas de e-commerce, y pymes, y, y trabajo, el trabajo que haces, yo creo que se pueden incentivando, porque son temas que cruzan con, la, con, la, con cada una de sus temáticas, y que es la única manera de que se pueda entender, y que más gente pueda ser consciente que la privacidad es igual de importante, y que no haya sido... Eh, posible que finalmente venga WhatsApp a cambiar unas políticas de privacidad para que la gente entre en cuenta de las violaciones que se dan reiteradamente y que tú muchas veces no te das cuenta porque obtienes un beneficio de eso que posiblemente te está violando tu privacidad. Ernesto, para sobre todo aquellos que están preocupados por el tema del comercio electrónico eh, y la integración tan fuerte que hay entre WhatsApp, Facebook. Instagram, sus páginas web, su identidad digital. Eh, en conclusión, ¿qué nos puedes dejar a nosotros y a nuestra audiencia? Mira, eh, yo lo vengo diciendo desde hace buen tiempo. Eh, actualmente el ecosistema que, que brinda WhatsApp está marcando la pata con lo que es tendencias o nuevas prácticas en comercio electrónico porque es la red social más poderosa, pero ellos se valieron de su red social para poder decir, mira, vamos a enlazar Facebook en, con un catálogo, porque tiene un catálogo, con Instagram, porque la gente quiere vender en Instagram. Instagram no es para vender. Recuerda, Instagram era para postres y, pe y perritos, más nada. Y pero gatos. ahora tú... Y gatos, correcto. Ah, no, Facebook era para gatos, pero por ahí. <ríe> Así que era postres, comida y perritos. Entonces, ¿pero qué pasa? No, no, mira, el comercio electrónico, Instagram, eh, la gente lo está utilizando mucho para mostrar productos. Perfecto, vamos a enlazar Facebook, el catálogo y vamos a mandarlo a Instagram y le vamos a cambiar el nombre. Ahora va a ser Facebook Shops y, e Instagram Shops. ¿Pero qué pasa? Y todo esto se ha dado en los últimos eh, 14 meses. Eh. Entonces, ahora vamos a, a hacer que eh, WhatsApp sea un medio de pago, porque todo el mundo tiene WhatsApp, 2 billones de usuarios activos, recuerda. Pero todo el mundo tiene instalado el dichoso WhatsApp. No sé qué pasa. Vamos a poder o se va a poder luego integrar eh, lo que tú estás pidiendo y el WhatsApp como una plataforma de pago. Y por ahí mismo vas a poder generar la transacción mediante un enlace que te llegue a tu WhatsApp y todo esto se une a tu página web de comercio electrónico o a tu sistema de Shopify o a tu Commerce. Porque todo se genera desde la tienda en línea, se manda el catálogo de Facebook y se distribuye hacia Instagram. Y tú puedes pagar ya sea con WhatsApp Pay vas a poder pagar con tus métodos de pago en tu propia tienda en línea. Todo está entrelazado. Entonces eso es sumamente importante y hacia allá ellos van y es gratis. Entonces, ¿qué te están pidiendo? Dame tus datos. Yo quiero saber cómo compran tus usuarios qué es lo que tú estás vendiendo, cuáles son los montos, cuáles son las cantidades, cuáles son los productos, porque eso es lo que realmente va a venir. La y, hora en que más compras, los días en que más compras, la fecha del también. año en que más compras. Uh -huh. ¿Ves? Incluso los productos, la plataforma que tú utilizas, el método de pago que estás utilizando, cuánto estás gastando. Porque aquí no están hablando de eso en los términos de, y condiciones de, de, de, esta, de esta actualización, pero sí va a venir. Entonces... Y cuando ya esto se, eso esté listo, ya a ti te prepararon con los términos y condiciones anteriores y te dijeron, mira, eh, ahorita mismo nosotros no estamos recogiendo, pero vamos a ver, vamos en el futuro a integrar WhatsApp Pay a la plataforma. Así que ya te lo anunciaron. Ok, entonces realmente eso es lo que eso es lo que viene y para eso tiene que prepararse. No te gusta, no quieres participar en el ecosistema, quieres quedarte en el siglo XX, remueve tu perfil y vete a una montaña y. O cobran efectivo. y El internet, sí, sí, cobran efectivo, ¿no? <risas> Oye, a propósito, eh, yo creo que debes estar monitoreando también mi, mi Instagram porque me salen puros perritos. <risas> ya reconoció la voz, dijimos perro y ya te va a empezar a salir publicidad de perros y comía Y, comida y puro husky, puro husky por, porque yo tengo una husky entonces eh, la, las cosas que uno le da like. Me da risa porque he visto casos donde la gente dice, oye, me sale pura porno y no sé qué cosa cuando busco. Y, es que... <risa> eso generalmente sale el, de acuerdo a los algoritmos y los algoritmos dicen que eso es lo que te gusta. Así que, y ¿qué miente, vamos eh? a hacer? Sí, sí, es triste, pero cierto. Eh, así que, ¿vida digital en Twitch? Sí, próximamente voy a tratar de ver si de pronto puedo virrear Atari, ColecoVision y todas esas consolas de antaño. Porque aquí la gente cree que el Nintendo es de antaño. No, señor. En cualquier caso, muchísimas gracias nuevamente, Ernesto. Muchísimas gracias, Lía. Eh, espero contar con ustedes en una próxima ocasión, eh, hablar de otros temas así importantes que tienen que ver con eh, las cosas que la gente hace todos los días en lo que estudia, en lo que trabaja, en lo que se entretiene, en lo que se informa. En algunos casos se desinforma, pero si sí, todas esas cosas que forman una parte importante de nuestra vida digital. A toda nuestra audiencia que ha estado comentando y haciendo eh, algunas preguntas y consultas y demás, si sí, NetHack es de antaño, ahí nos están hablando de NetHack. Bueno, si jugaste Adventure o de pronto Space War en un PDP-1 original, llámame, podemos intercambiar historias. Eh, la idea es que eh, este, este espacio es para ustedes y... Espero que en los comentarios también cualquier tema que quieran que toquemos en una próxima entrega lo podamos hacer eh, realidad aquí, tanto con Ernesto, con, junto con otros expertos en la materia, también como Lía en tema de protección de datos. Y bueno, esperamos también contar con Roberto y con otros más, eh, más adelante cuando se mejoren. Muchísimas gracias también a la audiencia que me está comentando por acá por WhatsApp, yo no sé si irónicamente, pero hay, hay personas que me están comentando también por WhatsApp. Gracias a los que están comentando. ¿Cuántos te, cuántos, cuántos te escribieron por Signal para felicitarte? Déjame fijarme para ver. ¿Y cuántos te por digo. Telegram? Te digo ya. Vamos a ver. Esa es una buena pregunta. Telegram Uno. Uno por Telegram, uno por WhatsApp, y por Signal vamos a ver, bueno, no, por, por WhatsApp fue como 4 o 5. Eh, para ver por Signal. No, la única que me contestó fue Lía. y eso es porque le mandé un mensaje hace un rato. Así que eh, vamos a ver, Iris Recognition que me están preguntando para ver. Ahí voy a revisarlo ahorita. Pero bueno, reitero, muchísimas gracias a todas las personas que están eh, en el YouTube y la gente que nos está viendo pues ya eh, cuando esto queda subido en nuestro canal. Muchísimas gracias a todos y nos vemos aquí.